¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl, estamos en un vivo, eh, si lo bautizamos podríamos ponerle a este vivo, terrible vivo, estamos con la candidata convencional constituyente, Consuelo Veloso, candidata de Revolución Democrática, eh, ¿Quién nos acompaña esta noche, Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida a cauquenesnet.cl, en este nuevo espacio, hoy absolutamente en vivo, eh, para que saludes, Consuelo. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola, Patricio, ¿cómo estás tú? Bien, pues, eh, en un fin de semana de cuarentena, Consuelo, donde tú no saliste a hacer campaña este fin de semana, ¿verdad? Cuéntanos un, un poquito de eso, para que la gente sepa que hoy día te guardaste igual que todos los cauqueninos. Sí, no, eh, ayer y hoy día me, me guardé, hablamos ahí y tomamos la decisión de, de no salir a hacer campañas, hay que ser responsables, creo que es insostenible la situación en la que estamos, y como candidatos y candidatas tenemos que dar el ejemplo, no puede estar toda la gente, bueno, pasando un montón de penurias, además sin, sin poder trabajar, muchos de los que tienen ingresos por trabajos que no son formales y nosotros haciendo campaña no, no corresponde. Tenemos ya 23 personas conectadas, 24 a 25. <ríe> Así que quienes quieran también hacer alguna wow. consulta a, a Consuelo, aprovechen ahí la caja de comentarios de, de, esta, de este live para que le hagan también preguntas sobre eh, su propuesta, sobre la campaña. Recordemos que Consuelo es cauquenina, eh, estudia Derecho, está ahí a punto ya, de, eh, pero además ahora está muy... Eh, metida en todo lo que es esta campaña convencional constituyente. Consuelo, cuéntanos, ¿cómo ha sido ya este, este proceso de hacer campaña, los puerta a puerta? ¿Cómo te recibió la gente ya en terreno? Ha sido hermoso, en realidad. Me, la, me he llorado muchas, muchas, muchas, muchas de los puerta a puerta, porque pasa que cuando uno hace campaña eh, puerta tras puerta, eh, hay personas detrás de esa puertas, evidentemente, que te van abriendo historias también, historias de vida, te van abriendo problemas, te van abriendo desconfianzas súper legítimas, o sea, estamos en, en un momento en el que no, es difícil creerle a políticos, eh, después de 30 años de tantas mentiras, es como un poco el cuento del lobo Pero ha sido lindo porque después de una conversación, después de mirarse a los ojos, eh, que me doy el tiempo con cada persona con la que hablo, como que mi gran meta siempre es que cada persona con la que yo hable quede clarita después de cómo es el proceso constituyente. Vote o no vote por mí. Y siempre lo digo: el voto es secreto. Al final hay gente que me puede decir, sí, sí, yo te apaño y después no, no apañarme, no votar por mí. Está bien, eh, pero que votemos informados. Esa ha sido como mi principal misión y ha, ha tenido súper buena recepción en las personas. Me dicen, antes de que llegara usted me habían pasado dejando papeles, había pasado tal candidato diciendo, vote por mí, pero no había explicado nada. Entonces, como ya, qué rico, cumplí mi, mi misión. Oye, Consuelo, qué te dice la gente cuando te ve ahí en la casa, cuando tú llegas, cuando eh, tú le explicas que eres candidata convencional constituyente? ¿Sabe eh, puntualmente a qué te estás eh, postulando o tienes que partir desde cero con toda la información? No, la verdad es que muy poca gente sabe. De hecho, muy poca gente eh, me ha dado cuenta que sabía lo de la elección de gobernador o que tienen claridad de que ahora se elige gobernador pero no conocen a muchos. Ahí dice una señora, todos los políticos son iguales, puras promesas. Sí, pues, desgraciadamente estamos acostumbrados a una clase política, eh, que es una clase política súper endogámica, digo yo, eh, que en el fondo es gente que, que siempre están relacionados a élites políticas, como que no se abre mucho eh, los procesos para los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, los que no venimos de, de esos mundos, pues, de familias, de, de, de grandes élites. Entonces, estamos acostumbrados a que funciona un poco la cosa así. Pero hay que recuperarlo, hay dos misiones importantes ahora para recuperar eso, yo siempre lo digo. Una, que se puede abrir el proceso para que entren hijos e hijas de familias trabajadoras a tomar las decisiones, porque quién más que nosotros sabemos lo que vivimos eh, en un país como este, primero... Y porque está claro que hay una desconexión enorme, quienes han tomado las decisiones por nosotros, hasta hoy día hay gente que no tiene idea de lo que es endeudarse para estudiar, de lo que no tiene idea, lo que es tener que esperar meses para poder atenderse en un sistema de salud que a veces es bastante precario, eh, es gente que no sabe, entonces a la hora de tomar las decisiones las hacen pensando en su vivencia, que es completamente distinta a la de la mayoría, primero. Y segundo, que creo que es un rol también que tenemos en la convención constitucional ahora, eh, que hay que fortalecer la institucionalidad y si es que no estructurar una nueva, ¿en qué sentido? En el sentido de que la, las nuevas instituciones, las nuevas políticas públicas apunten a una tolerancia cero a la corrupción, por ejemplo tolerancia cero a cohecho, o sea autoridades que estén en algún punto involucradas en algún tipo de problema que no que no puedan seguir pues, porque esa es la única forma en la que podemos realmente recuperar las confianzas, no podemos depender de la buena voluntad de la autoridad de turno para ver si va a ser o no va a ser bien la pega. Entonces, Oye, ese, y, ese es un y desafío gente... que tenemos ahora igual y la gente te expresa eh, ese, ese tipo de cosas, ese tipo de desconfianza entre los políticos en, en nuestra región, por ejemplo, que de repente uno siente que las personas son, como que aceptan tanto todas las cosas que le pasan, que prefieren no alegar, que prefieren no decir nada, eh, pero ¿a ti te expresan de repente ese malestar? Eh, sí, completamente, o sea, eh, es un hecho que, que las personas ya no, no confían, o sea, ya estamos claros. Eh, muchas promesas, como decía ahí una, una señora, que tienen una legítima desconfianza después de 30 años de mentiras. Eh, es como bien difícil que, que a uno le crean tan fácil y te dicen, ya, ahora dice eso, ahora y después cuando sea electa no va a aparecer nunca más, no la vamos a ver más. Ahí yo le trato como de, de explicar un poco las propuestas que nosotros llevamos que son completamente nuevas. O sea, que son cosas que realmente no se han hecho. A mí me interesa que podamos, digo siempre, desbordar la democracia. O sea, que, que podamos tener mecanismos de participación que no se reduzcan solamente al voto cada cuatro años, porque da una sensación que uno le da como un cheque en blanco a la autoridad, que después sale electa y no está nunca más. Entonces necesitamos tener como mecanismos que incidan, iniciativa popular de ley, por ejemplo, que se le dé más poder a, la, a, lo, a los territorios a la hora de tomar decisiones, si le van a instalar una empresa al lado, que lo que digan los territorios sea vinculante, que realmente se recojan las impresiones de absolutamente todas las personas, y no solo de, lo, de los más... ¿Mamá? Mi mamá está ahí atrás. Saluda a la tía. Saludos. Oye, Oye, Consuelo. Y, y a propósito de lo que estaba hablando, tú que has recorrido también ya varias zonas rurales, uno puede apreciar a través de tu Instagram, ¿no?, cuando estaba haciendo campaña, ¿te, ¿te expresan esa sensación de, de abandono, por una parte, por ejemplo, con la situación que ocurre con el agua, con los eh, dejados a la mano de Dios, que se sienten también, por ejemplo, los sectores rurales de, de la comuna de Cauquene? Eh, sí, o sea, pasa con todo el mundo, en realidad. En todos lados ya he recorrido nueve de 11 comunas del Maule Sur, y lo que más hemos visto es que precisamente la gente siente una especie de abandono, eh, y un abandono de oportunidades sobre todo, más que de, como de ayudas concretas. Un abandono también eh, como, como a la hora de, más que, que, que abandono incluso, como una sensación de no sentirse escuchados, como de lo que dicen al final, Da un poco lo mismo, como que depende mucho, reitero, de la voluntad de las autoridades de turno, más que realmente de reglas que tengan que seguir obligadamente para tomar la opinión de los territorios, para hacer algún tipo de actividad, si es que realmente, no sé, vos van a invertir dinero en X y la gente en realidad cree y siente que en su necesidad tienen que invertir dinero en otra cosa y pasa con todas las autoridades, eh, desde las más eh, locales hasta el presidente de la República, hoy día tenemos un sistema que está sumamente concentrado, digo la torta del poder está en manos de unos muy poquitos, entonces la gente siente como que no lo escuchan, que al final lo que digan, ya, ah, ¿para qué? si Yo tengo que seguir trabajando igual. Eso es un poco lo, lo que se siente. Aquí tenemos un, un servicio de utilidad pública, dice Ema Durán, sí. necesito que pongan un poste de cemento y un foco al final de calle Padre Hurtado, ya eh, está oscuro, dice, y después es eh, potrero. Además se pone gente a beber alcohol. Eso es con extrema urgencia, así que ahí pasamos eh, aviso de utilidad pública para las autoridades que les corresponde también eh, esa situación. Estamos en vivo y en directo con este nuevo espacio que lo hemos titulado Terrible Vivo, eh, con la candidata convencional constituyente Consuelo Veloso de RD. Te vamos Hola. a preguntar algo algo súper contingente, de Consuelo, porque eh, se dice que tal vez mañana haya novedades en cuanto a la fecha de las elecciones, eh, que probablemente se aplacen, producto de eh, la lamentable situación que está viviendo el país producto del coronavirus, estamos ya en 8.000 casos diarios a nivel nacional, en Cauquenes ayer y hoy tuvimos 28 casos solo en la comuna de Cauquenes, eh, lo que habla de que la situación eh, se está agravando, sin duda, y eh, necesitamos, eh, ¿verdad?, eh, dar tranquilidad a las personas, y es por eso que ya varios sectores eh, políticos han esbozado una opinión, pero desde mañana se tendrían que empezar a tomar decisiones. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Hay que hacer las elecciones sí o sí el 10 y 11, o eh, se deben cambiar? Bueno... Yo creo que más que los partidos ha sido como, como personas públicas que representan partidos que han salido como a dar como su opinión, porque por ejemplo, desde el, los partidos oficial, del oficialismo, del gobierno, eh, de las informaciones que tenemos hasta ahora estamos en una reunión y están como en contra de aplazar las elecciones. Y yo ya. estaba hablando con aquí en una red de candidatos de, con el Frente Amplio eh, sobre esto, cómo lo íbamos a abordar nosotros, y nuestra postura, y es mi postura por su, sin duda, eh, es que hay que aplazar las elecciones. Ahora, esto... Esto hay que hacerlo porque la, la situación sanitaria lo demanda, las vidas es lo más importante. No podemos arriesgar eh, la salud de las personas en el punto crítico en el que nos encontramos, que me parece que estamos en un momento mucho peor que cuando comenzó la pandemia. Entonces nuestra responsabilidad máxima tiene que ser nuestro compromiso con la salud de las personas y para eso hay que extender el periodo, suspenderlo, eh, vamos a ver cuánto tiempo se suspende, eh, probablemente sea lo que pase, aunque eso nos juega muy en contra de los que venimos de candidaturas, de partidos, eh, y también independientes, sin duda, pero de partidos que no tenemos grandes financiamientos, que manejamos realmente muy poco dinero para hacer campaña, porque yo creo que tú te has dado cuenta, si has salido a las calles, está tapizado en carteles de todo mundo, eh, bueno, yo en general no estoy de acuerdo con eso, creo que incluso teniendo dinero para hacerlo, que no lo tengo, pero no lo haría, eh, porque creo que al final es contraproducente, a la gente le molesta harto cuando ve una plaza con... 30 carteles de negro, ¿para qué? O sea, como. ¿Te interrumpo, Gonzalo? ¿Te interrumpo Dale. porque tenemos un Breaking News? Ahí uh, Felipe Reyes nos dice que 15 y 16 van a ser las eh, eh, votaciones, según lo que dijo el presidente Piñera recién en las noticias. Eh, y de tenemos Mario. otro amigo, eh, Francisco Jara Pinochet, quien también Francisca. dice que. Francisca, perdón, Francisca, que estoy medio piti. <ríe> <Estoy medio> piquito, <ríe> el presidente avisó que se aplazan las votaciones, dice, eh, pero Ay, yo no sé te, si te, es no, que... Bien, la yo no sé, por favor, Consuelo, usted tiene como 18 recién cumplido. Oiga, pero eh, yo no sé si eh, basta solo con que lo anuncie el presidente o ti, me imagino que tiene que pasar por el Congreso también, ¿no? Porque sí, se tendría que vol volverse a hacer ahí una reforma eh, constitucional para dar paso a no sé si constitucional, pero tendría que pasar por el, por el Congreso, tal vez ahí me estoy sí. carrileando. Sí, sí, eh, eh, según entiendo y leí de Nantito, es precisamente una reforma constitucional lo que tiene que hacerse. Entonces va a haber que votar, pero ya estando cuadrados todos los actores, porque el problema de nuestra Constitución actual es que tenemos score muy altos, pero si hay negociación previa de los partidos y, y voluntad, que yo creo que apunta más o menos a eso, eh, se va a llegar sí o sí a que se aplacen, finalmente. Es lo que demanda la para, situación, ya lo dijo el colegio médico. ¿Quién somos nosotros para decir que no? Para la gente que nos estaba mirando, les recuerdo que si eh, quieren hacerle pregunta a la candidata Consuelo Veloso, pueden utilizar ahí la caja de comentarios de Facebook. Ella está dispuesta a responder absolutamente todo. Eh, no así... Eh, mira, ahí llegó al tiro un... <ríe> un, un, un saludo ahí de, de apoyo para ti, Consuelo. Bueno... <risa> Oye, pero, pero es importante lo que estabas abrazo, señalando. Amigo. Es importante lo que estabas señalando eh, también, eh, referente a, claro, si se extiende eh, más tiempo eh, o, o se aplazan, mejor dicho, las elecciones, eh, ¿cómo siguen las campañas? Tal vez se van a notar un poco más las diferencias entre aquellas candidaturas o candidatos que tienen plata y los que no la tienen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? Estamos con desfase para la gente. Bueno, yo creo que ya se yo creo que ya se ha notado harto. Sí. Yo creo que, que ya se ha notado harto porque.. Efectivamente, ya vemos como hace mucho tiempo y hay muchos carteles pegados de muchos candidatos en todos lados. Yo he ido a, a muchos lugares del Mago del Sur, a nueve de once comunas, andado por los lugares más escondidos que hay, y en todos lados me he encontrado carteles de candidatos que uno no, no conoce, en el fondo no sabe, pero tienen plata para sacar carteles, entonces tienen carteles en todos lados. Y bueno, uno puede ver el financiamiento, por cierto, en, la, en una página por ahí, eh, de, de la plata que han recibido los, los candidatos. Y, bueno, y hace, bueno, hace hecho, diferencia, lo hemos visto durante todo este periodo, el tema de los anuncios de radio, todo es muy caro, muy caro, y, y ahora sin duda se va a seguir viendo. Yo espero que se haya una suspensión, de hecho, como en el periodo de campaña, en el sentido de que, eh, de que si va a haber cuarentena, que sea una cuarentena, o sea, si se va a suspender, que sea por medida sanitaria efectiva y que haya una cuarentena como real que también se aplique a nosotros los candidatos, pues que hagamos un stop. Porque además, eso nos va a ayudar incluso económicamente y va a ayudar a la situación sanitaria, para los que no tenemos plata, digo. Felipe Reyes comenta también: Yo apoyo a Consuelo Concho Veloso. Ávila es la mejor constituyente por Maule Sur, dice Felipe Reyes. La fanaticada se está expresando, Consuelo, en este terrible vivo y aquí en cauquenesnet.cl a través de nuestro Facebook. Eh, sí, Bueno, de ah, hecho, Consuelo. Gracias, Felipe. Un abrazo. Mira, acá hay otro eh, que vamos de inmediato, por favor, no se olvide de nuestro pueblo Quiero decir pueblo que no ha avisado, abusar. Sí, esa, esa es la gracia de este espacio, a diferencia del otro que es más formal, ¿no? El otro es avisa, y un apoyo. En, en, en el terrible vivo vamos a salir en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier hora del día. Hoy tocó que, pas, pasadito a las nueve... Estuvimos ahí con la candidata saliendo, eh, pero a propósito del amigo, que, oh, de la hola, amiga, man, perdón. ¿Cómo estás? Eh, no, estuve, estuve ahí el viernes. Ya. Y, qué? ¿cuáles son las propuestas que la candidata Veloso, por ejemplo, le comenta a los habitantes de los sectores rurales cuando llega hasta su, hasta su puerta a puerta? Estamos con desfase, lo, lo, lo reitero, por si acaso. ¿Me escucho, candidata, o no? Eh, sí, o sea, yo estuve el viernes en Sausal. Sí, estamos con desfase, estamos con desfase, lo siento, no sé por qué. Eh, bueno, yo estuve el viernes en Sausal, estuve, estuve en NAME igual. ¿Y qué tal la experiencia? Escuché solo que hay desfase. O sea, escuché todo, pero digo que el problema es que hay desfase. <risa> ya. Eh, no, la experiencia es súper bien. Eh, en realidad la, las personas agradecen harto que uno llegue hasta allá, porque lo que han visto hasta ahora, y me dijeron que ya habían habido constituyentes, eh, que había habido uno, pero que pasó como dejando papeles. Eh, como voten por mí la cuestión, pero, pero no explicando nada, entonces me decía, a mí me dijo, me dijeron varias personas, pero me dijo una específicamente, una señora me dijo, a mí me dijo este caballero que yo votara por él, eh, pero no me dijo nada más, yo no entendí muy bien qué era esto de, de constituyente, como... y ahí yo evidentemente expliqué, porque mi compromiso es muy cívico también, o sea, no tiene que ver solo con mi, evidentemente yo al ser candidata quiero ser electe, quiero ganar, pero yo, por ejemplo, antes de, de, de este periodo he hecho, he hecho muchos talleres de educación cívica, porque creo que algo que falta cuando eliminaron el ramo de educación cívica en los colegios, excluyendo a los colegios privados, que tienen muchos ramos extra, eh, como más bacanes, pero en la, la educación pública no hay un ramo como específico de educación cívica, y de repente hay algunos apartados en los electivos de historia, sobre todo, para los humanistas, pero en general no hay, y eso ha jugado mucho en contra, nosotros no sabemos bien ni siquiera qué exigirle a nuestras autoridades, o qué esperar de ellas, porque no, no tenemos claro cuáles son sus competencias. Entonces mi compromiso que es muy cívico eh, y muy republicano de cierta forma, es que podamos saber cómo funcionan nuestras instituciones políticas, y cómo funcionan las autoridades que vamos a elegir, cuáles son los procesos, y me he dedicado ahí a explicar eh, uno a uno, cada uno de los detalles del proceso constituyente. Así que, es como mi gran orgullo, mi gran bandera, cada persona con la que yo hable, tiene que quedar clarita de qué es el proceso constituyente, primero. Después si vota o no vota por mí, pucha ojalá, pero es el primer compromiso. Felipe Reyes dice, ¿cuándo Pellugo y Curanipe, Consuelo? ¿Cuándo va a Yo partí, a andar por la... hola Felipe, <risa> yo partí en Pellú y Curanipe, o sea partí en Cauquene, después al poco tiempo me fui a Pellú y Curanipe, pero voy a volver, porque tengo una reunión ahí con, con, uno, con un candidato concejal, eh, que vamos a ver alguna, algunas cositas, y vamos a seguir haciendo campaña, pues esas son la, las tierras de mi, de mi familia. Tengo muchos primos allá, muchos familiares que se dedican a la pesca, a la agricultura, así que está la bandera puesta con, con la costa, también. Oiga, eso, eso le iba a preguntar, eh, no sé si lo pregunté la otra vez, pero lo vamos a hacer de nuevo. <risa> Si usted tiene eh, algún apoyo apoyo local, eh, si ha generado ciertas alianzas con candidaturas locales, me refiero dentro de la provincia, yo sé que a nivel regional sí si tiene, eh, por pactos, qué sé yo, por, por, por partidos, sí si tiene eh, alianzas, digamos, que son más, eh, más formales, digamos. Pero en, en Cauquén, en Estanco, Peyúgue, ¿ha generado algunas alianzas con candidatos? Eh, bueno, yo soy del Frente Amplio, no tenemos, por ejemplo, muchos candidatos a alcaldes, así como oficialmente. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, no tenemos como muchas alianzas. Yo en parte es igual como que lo agradezco. ¿eh? Es difícil, sí, hacer campaña sin, sin máquina electoral, digo yo, que es tener como estos claro. ejércitos de gente que salen a, a hacerte campaña. Claro, pues uno está como un poco ahí, en, uno va humildemente, con su equipo de gente muy convencida en el proyecto, sale, al final eso llega súper bien, la gente te recibe súper bien, eh, así que en cierta forma yo agradezco eso de no estar como casada con nadie, salvo en San Javier estoy casadísima porque tengo ahí un candidato a alcalde, eh, que, Germán Herrera, prim, alcalde, o sea, concejal primera mayoría, y ahora va a candidato a alcalde que es sequísimo, yo... Me encanta, me encanta ponerme la camiseta con gente así de bacán. Tienen un, tra un trabajo espectacular en San Javier. Eh, y los otros apoyos han salido surgiendo eh, como a propósito de, de nada. Y, a ver, ¿con quién hice una alianza el otro día? Hice una alianza, digo, así como yo contando como muy nada, pero... Hice una alianza eh, con Cuéntanos, un candidato que alianza, que va por retiro. Candidato independiente retiro. que va por retiro, que es Ignacio Luna. Ya. Yeah él me escuchó en varios videos, eh, como de entrevistas mías, y le gustó, y, y me, me conversó, me habló, me dijo que, que, que sentían que necesitábamos una constituyente como yo, que, que fuera joven, que tuviera fuerza, que tuviera convicción para hablar, como que antes había escuchado varios, pero pues no se había convencido, porque era como muy... Eh, así que feliz me dijo que se apañaba como a que trabajáramos juntos, y vamos a trabajar juntos. Así es que esas son algunas alianzas que han surgido, y en la costa, eh, por mi calle Alessandri, lo voy a anotar y voy a ir, señora, <risa> o señorita Emma, Emma Durán. por si acaso. Sí. Pero igual le hemos recorrido la estación, hemos estado, estuvimos en Los Conquistadores, eh, sí, estuvimos en Los Conquistadores la, la última vez, me parece. Pero claro, siempre se escapan lugares, que son, no somos muchos, pero, pero somos buenos, así que vamos a llegar allá a calle Alessandri, <risa> a conversar. Que a mí me interesa más conversar que dejar los papelitos. Pero eso, y ahora voy a andarme con un concejal. Sí, sin duda, sin duda. Distanciamiento, mascarillas, alcohol gel. Yo siempre ando echando a la gente. Le echo nomás, así como... No voy a llegar.. Hola, ¿quieres que me eche alcohol gel? Ya, me eche alcohol gel. Sí, así que andamos todo el rato ahí con, con la prevención, que es lo más importante. Gracias, señora Marta. Ojalá. Ojalá que me conozcan harto, porque estamos llegando con puro corazón, no tenemos mucha plata para hacer campaña, siempre lo digo, pero estamos dejando pero el corazón en, en la calle y en las conversaciones que hacemos. Y ahí cuénteme cuál era su alianza en Peyuwe, porque pues que iba para allá y se muteó. Se muteó, se muteó. Estamos esperando a la candidata Consuelo Veloso de RD. Ahora dígame su alianza de Peyuwe, que ahora se nos va... Está un poco dispersa la candidata, pero en estos momentos. Está un poco dispersa. Siempre me, siempre me, siempre me dicen que soy dispersa y es completamente cierto, pero es que me estoy tratando de enchufar el computador ahora. Porque estaba en una Ay, reunión bien. antes, entonces, toda la batería. Bueno, saludamos a las 31 personas que están conectadas en estos momentos. Gracias por acompañarnos, estamos con la candidata Consuelo Veloso. Toda dispersa ahí, tratando de rellenar mientras se, se ubica <risa> nuevamente. Y todavía, todavía no nos cuenta la alianza de Peyube. No, es una eventual alianza, ah, ya, Es que todavía soy. queda ahí. Vamos a ver, vamos Estamos a ver. en negociaciones ahí todavía. Sí, pero mi, mi, mis alianzas son bien bonitas porque es, es gente que yo conozco, que me da confianza, como que no... no me, tengo, tengo un compromiso tan grande con no defraudar, como tan grande de que, de que podamos recuperar la no? política. Ah, ya. Perfecto. ¿En qué sentido nos desprobará? Que podamos hacer la política, que podamos recuperarla, porque el costo que tiene cuando nosotros nos decepcionamos y nos alejamos de la política es que siguen gobernando los mismos de siempre. Entonces, en este caso, como las grandes élites que han dirigido el país durante 30 años eh, y que no han hecho mucho bien, al final, a la ciudadanía en general, porque, como digo, ahí hay un problema súper grande de desconexión con la realidad de las mayorías, que no es la realidad de esta gente que nos gobierna, generalmente, no solo ahora, como digo, en 30 años. Entonces, hay ahí una desconexión importante que ha hecho que la gente diga como, pero ¿en qué mundo viven? ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hace un transantiago gente que nunca se sube una micro, por ejemplo? Por entonces, esas son cosas que nos deja la vara alta los que venimos precisamente de, de la clase trabajadora, digo yo, de los que provenimos de, de familias de sacrificio. Eh, entonces, es un gran desafío porque yo, aquí yo no, no, estoy no estoy pensando en decepcionar a, a gente X, que siento que es lo que le pasa un poco a los grandes gobernantes, que como no... no no cachan mucho cómo vive uno en la, en la realidad y en el cotidiano, un poco acaso les da lo mismo, se encierran ahí en sus barrios y después, si te he visto no me acuerdo, pero nosotros, los que venimos de, de estas familias de clase trabajadora, sabemos que tenemos un compromiso importante pues, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestras familias, que les han mentido tantos años, no vaya a venir tú a decirle, oiga, no. sí, crea en mí, y después a decepcionarlo no. otra vez. Entonces, yo como que tengo esa responsabilidad y cuando, cuando converso con alguien, me fijo que sea gente que efectivamente vaya a la misma sintonía que yo, más allá de, lo, de los resultados políticos que me pueda traer, que quizás puede ser una persona muy convocante, pero que en el fondo no va, no tiene las convicciones que tengo yo de acercar la política a la gente, de hacerlo de manera transparente eh, y de una manera en que podamos volver a confiar. Pues. Así es que yo, esa, todas las alianzas, que, que no han sido muchas, como te digo, porque los que están como instalados a nivel Maule Sur son como los grandes partidos tradicionales, eh, y no el Frente Amplio, que es nuevo, tiene ¿cuánto? 3, 4 años, RD igual. Entonces me, me lo tomo como con mucho cuidado. Pero cuando tenga una, una lancita, quizás te la diga, ¿por qué no? Se va a saber. Pues. Pero son pequeñas, son pequeñas, son bien cuidadas en realidad. Y tiene que Marco ver más con un proyecto común. Marco Antonio Paso eh, dice que bueno, que visitaste Namesur. Y ahí hay otro... Muy cariñosas las personas. Ah, mi Otro mensajito. La, la familia, la parentela también está ahí eh, saludando sí, y tengo mucha parentela, yo tengo parentela en todos lados <ríe> acarrearlas a votar entonces pues. tengo parentela <ríe> en todos lados tengo parentela en Curanipe en Peyúgue, tengo parentela en Junquillar tengo parentela aquí en Cauquenes, en Santa Sofía, tengo mucha parentela en Pilén también tengo en todos lados mucha familia Tú hablabas, tú hablabas recién un poco de, de, de la familia, que provienes de una familia de esfuerzo, que, eh, ¿verdad? Como haciendo alusión a aquello, a que las cosas nos han dado eh, porque sí, digamos. Y recuerdo que leí el otro día un comentario eh, cuando tú eh, escribiste una columna de opinión que eh, publicamos casualmente con cl, eh, y ahí había alguien que decía eh, que era fácil eh, como subirse al carro de del ecologismo, o de defender esa, esa, esas causas de, del agua, o qué sé yo, eh, en un 4x4 y con bototos, nuevo, una cosa así, no me recuerdo la frase textual. Pero en el fondo asumiendo cosas que eh, evidentemente no constan, ¿verdad? Y que tú aquí dices, además que provienes de una familia de esfuerzo, que, que las cosas no han sido, no han sido eh, eh, gratis para ti, en, en el fondo. ¿Qué, qué te parece esas op opiniones que de repente surgen, eh, sin, sin ningún respaldo, eh, solo un poco como, como prejuicio, por decirlo de una manera, ¿no? Es como ver una imagen y decir, bueno, esta persona es así, más allá de, de conocer. Yo creo que es legítimo, porque bueno, estamos en tiempos de Internet, uno puede escribir prácticamente cualquier cosa, lo que uno quiera, y está bien. Ahora, yo siempre creo que tienen que haber márgenes como de respeto, y también de pensar un poco como, como realmente quién es la persona a la que nos estamos dirigiendo. Po. Efectivamente, quien haya puesto eso no me conoce nada, porque no, no es así. Gracias. Porque no es así. Po. Y bueno, yo vengo... Vengo a la lucha sobre todo el rescate de animales ya hace muchos años, por ejemplo, relacionándolo con este tema como, como ecológico, como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, y sin duda es un tema que se va a abordar constitucionalmente, entonces tenemos que estar ahí, ya es momento de que empecemos a sincerar quiénes somos y qué queremos, o sea, yo creo que eso debería haber pasado durante todo el periodo de campaña, pero no ha pasado. Ya entrando bien en lo que ha sido la campaña y, y, y el versus de muchos otros candidatos, yo he escuchado a muchos otros candidatos decir, sí, yo voy por Pensiones Dignas, eh, y que de hecho es parte de mi spot de radio, que no sé si lo han escuchado, eh, que ¿Han era escuchado que aparece de mucha de gente radio? ahora. <risa> Haciendo preguntas, ¿Ah? pregúnteme, ¿han escuchado eh, el spot de radio de la candidata? Mi, mi spot de radio eh, dice más o menos eso, es como un diálogo entre dos personas que dice una, hoy oh, no, eh, bien, no sé por quién votar, viene Juanito Pérez y me dice que va a ir por el fin de la AFP, pero en realidad ellos se oponían a que esto cambiara. Entonces, como, ¿qué onda? Y ahí dice como, no, solo Veloso es alguien que siempre ha estado, obviamente esas cosas son para uno promocionarse, eh, pero es real, es real. Mi compromiso, por ejemplo, con la vejez digna viene desde hace nueve años, yo tengo una agrupación que ahora va a ser fundación, que se llama Un Sueño Mayor, y que ayuda precisamente a adultos mayores en situación de abandono. ¿Por qué lo digo? Porque mi, tengo la camiseta puesta con estas causas desde mucho antes de ser candidata. O sea, yo vengo del mundo de las organizaciones eh, sociales y, y organizaciones para ir en ayuda de personas, más que del mundo político, porque no soy hija de un gran político, de gente que esté metida en estas cosas, no tengo ningún familiar que, que esté eh, como dirigiendo grandes, grandes cúpulas que hayan sido candidatos. Yo soy como la primera candidata de mi familia. De mi familia. La familia. Entonces, entonces, como que yo no aparecí ahora, digamos, con estas cosas. Me ha mucha gente que uno sabía que no estaba ni ahí. con el tema de la AFP, con cambiarla, que no estaba ni ahí con las pensiones dignas, que no estaba ni ahí con la educación, y lo escucho hablar por la radio y dice no, yo voy con la educación gratuita y de calidad. Y es como, caballero, ¿Caballero? ¿No mientas? Porque después, el, el, el problema de eso es que nos ¿Quién eres todo. ¿Quién era ese caballero, tanto, digamos, Consuelo? ¿Quién era no. ese caballero? Lo, lo, lo que se ve no se pregunta, pero es un caballero ahí que harto han dicho que está mandando como, como muchos mensajes a la gente. De hecho a mi mamá la llamaron por teléfono, por teléfono. un día, desde un club que, que tiene ella, por teléfono, diciéndole desde número, es un número privado diciéndole que, que, que quería votar por este caballero que era constituyente, que era, uy, de aquí muchos mucho años, de aquí de la zona, muy preocupado y es como chuta. ¿Y lo llamó, era algún familiar ah, ¿hasta del qué caballero? Punto de manera, y ahí se, ahí se relaciona, no, no, eran, eran organizaciones como que están ahí como sacando todas las redes para pa poder hacer campaña, y ahí era lo que te decía yo, Patricio, Dos cosas. Uno, esa gente contribuye a que las personas no confíen en política porque ven una diferencia muy grande entre el discurso y los hechos. Y dos, cómo es la diferencia de hacer campaña con mucha plata o sin plata. Y eso se va a ver reflejado, yo creo, ahora en el periodo que, que se van a suspender las elecciones, eh, que me parece que van a ser 15 y 16 de mayo, eh, se va a ver reflejado porque lo, las radios están muy caras, por ejemplo, para pasar spots de radio. Eh, bueno, se gasta en todo, se gasta en la benzina, eh, se gasta en los carteles, se gasta en la gente que, que está trabajando, eh, es un montón de gasto y ahí se van a ver ciertas diferencias, yo espero que, que se adopte alguna clase de medida eh, que además vaya en sintonía no solo del bienestar de nuestras campañas, como de decir que ya no tengo plata, entonces voy a estar mucho más perjudicada que Juanito Pérez, que tiene, uff, partido que lo financia mucha gente, tiene muchos millones, además es que si nosotros seguimos en el mismo ritmo no va a servir de nada la situación sanitaria, como que de verdad tenemos que parar, tiene como que haber un periodo en el que se den medidas efectivas de cuarentena para toda la comunidad, pero ojo, que no nos manden para la casa, solamente eh, a guardarnos como asumiendo que todos tenemos para pasar la cuarentena en la casa sin trabajar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive del comercio informal, por ejemplo, o que tra tiene trabajos eh, que son al día. Entonces, ¿qué hace esa gente? ¿Qué come? Y ahí creo que el gobierno eh, debería ponerse, ponerse la camiseta, se les pidió el año pasado que aseguraran una renta universal para todas las personas para poder hacer cuarentena y que las medidas efectivamente sirvieran y no dejaran a gente pasando hambre, sana, pero pasando hambre en su casa, y que realmente sirviera. Ojalá que ahora venga un poco de sentido común y realmente se le garanticen ingresos a las personas para que realmente se pueda hacer una cuarentena, o si no, la gente va a tener que salir a trabajar igual, es una cuestión obvia. ¿Y el paquete de medidas que anunció el presidente hace pocos días, te, te parece que todavía es insuficiente, Consuelo? Eh, sí, son como, son como puros parches, puras eh, migajitas. Yo creo que al final les ha convenido esta cuestión de los retiros, por ejemplo que yo estoy de acuerdo con los retiros, estuve de acuerdo con el primero, con el segundo, y dada como sigue la cosa, estoy de acuerdo con el tercero. Pero no como medida primaria, yo nunca creí que las personas fueran las que tuvieran que ocupar sus propios fondos en paliar una, una crisis cuando había gente que seguía ganando. ¿Quiénes seguían ganando? Por ejemplo, la ley de protección al empleo. Ripley, o un primo que tengo, por ejemplo, que trabajaba en Luchetti, lo mandaron para la casa, seis meses sin sueldo, para proteger el empleo. Pero ellos claro. seguían vendiendo, seguían vendiendo y seguían vendiendo, entonces al final es llamativo para los el trabajadores y para la gente común y corriente pues algunos que es llamativo el, el nombre que le ponen a las leyes son como el nombre que le ponen a las leyes son, son llamativas porque son como nombres muy es esperanzadores un pero claro pero en verdad son, son, son, son dramas bien, bien potentes eh, recordamos a las personas que nos quieran escribir que le quieran preguntar también a la candidata que lo pueden hacer aquí en la cajita del facebook gracias a las 32 personas que todavía nos están acompañando hemos estado picando los 40 candidatas ha sí, sido un, un éxito este, su, su vivo. Oiga, y, y siguiendo en, en, en esa línea, eh, ¿qué le parece el, el manejo de la pandemia, este rebrote, cuando ya mucha gente pensaba que estábamos casi asegurados con el comienzo de la vacunación? Eh, ¿Cree que en el fondo nos confiamos todos, parece o no? Tanto las personas que creímos que con una vacuna ya estábamos listos, y parece que las autoridades también porque estaban dispuestas a ir abriendo todo, todas las cosas. Yo creo que esto partió mal desde el comienzo, esto, esto partió mal efectivamente, ¿por qué? Porque cuando nos dijeron como ya, cuarentena, váyanse para la casa, las medidas fueron súper blandas, en el sentido de que, por, por ejemplo, eh, permitieron que la gente siguiera yendo a trabajar, o sea, nunca había una cuarentena efectiva donde digamos, ya, realmente la gente se va a recluir toda, no ha pasado eso. ¿Y es por qué? Porque en el fondo no ha no habido voluntad de garantizar ingresos, por ejemplo, para esa gente, de invertir plata. Y digo invertir porque no es votar. No es como que uno diga, ah, ya, pero sí, claro, como no es la plata de ellos, no, no, no es la plata mía especialmente, la plata de todos nosotros. Y yo creo que este momento en el que se debe invertir en garantizarle a las personas condiciones básicas. El año pasado, como digo, se trató de levantar un proyecto de una renta universal para poder estar, eh, hacer cuarentena efectiva teniendo ingresos, igualmente pudiendo comer, mientras hacíamos la cuarentena, y no hubo ninguna voluntad política por parte del gobierno. Entonces ahí vino esta solución que fue de los retiros, que yo, bueno, para qué hablar de los retiros? O sea, el, ministros de gobierno salieron diciendo que Chile se iba a convertir en un país bananero, que me carga ese término, pero eso dicen, en realidad lo dicen para todo lo que no les gusta, que uno va a hacer, dicen que, ay, oh, Chile se va a ir a la punta del cerro, es como, metamos miedo a la gente. Eh, para seguir nosotros haciendo las cosas a nuestra pista. Bueno, decían que iba a ser un país bananero, que la gente se iba a comprar teles, que la gente se iba a comprar celulares, y pasaron dos cosas todo lo contrario. Se reactivó la economía, uno. Dos, dentro de, de, de las situaciones en las que más se invirtió recursos fue en exámenes de salud, arreglos pagar eh, deudas. dentales, uh. pagar deudas, pagar arriendos atrasados, pagar créditos atrasados, y hacer arreglos de casa. Me acuerdo que vi una entrevista de un caballero que estaba en y le decían como, ¿y usted cómo está de, con, con lo del retiro? Estoy súper feliz porque nunca había tenido la oportunidad de hacerle X arreglo a mi casa, que es algo muy chiquitito pero que era muy importante para que nosotros pudiéramos estar mejor. Entonces como okay. digo, chuta, la desconexión, Dios mío. A propósito de eso, el, el ministro de Hacienda de la época... Eh, que era contrario, por supuesto, a los retiros del 10%, y que al tercer retiro también es contrario, pero que ahora es candidato presidencial de BOPOLI. ¿Y qué le parece esa, esa propaganda donde sale eh, diciendo que el colmo, el precio de la leche, que el colmo de, de todos los precios Briones, que suben... ¿sí? Briones, sí. Briones. ¡Ay! Esta gente no conoce la vergüenza. Te lo digo con esas palabras, Patricio. Ese caballero el año pasado cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de reajuste del sueldo mínimo, su propuesta fue un 0%, y el ministro Briones salió celebrando, mientras gente pasaba hambre en su casa, mientras gente quedaba en la calle, gente que se tuvo que ir a vivir con familiares, gente que cayó en situación de calle, vi un, un dentro de todas las noticias que vimos en pandemia que fueron horribles, eh, había un profesor que se tuvo que ir a vivir a la, en la costanera prácticamente en Niña del Mar, con un montón de gente que pusieron carpas improvisadas porque no podían seguir pagando arriendo, porque tuvo la, la ley de protección al empleo, que fue la ley de protección eh, a los grandes empresariados, eso, eso es lo que pasó realmente, no se protegió ningún empleo, la gente le dejaron de pagar, y los otros siguieron produciendo igual, y nosotros consumiendo evidentemente, eh, y por otra parte, esta, esta clase de, de, de medidas como este reajuste de un 0%, y Briones dice, yo no sabía que valía esto eh, la leche, no sabía que Chile era un país tan caro, obvio que no sabe, obvio que no sabe, si nunca la había tenido que vivir con un sueldo mínimo, y por eso la gente se siente tan lejos de, de la clase política. Porque en el fondo eh, se tiran esas frases que son como, ya. Yeah. Pero igual, Patricio, esa es la misma gente que decía que, que se iba a incendiar Chile con una, con una nueva constitución. Que estaba todo mal. Después algunos se fueron al carro de la victoria y dijeron, yo siempre estuve por cambiar la constitución, eh, así que no, muy bien, me alegro mucho, por eso me postulo. Pero la verdad es que no quería. No reconocen, nunca reconocieron cosas básicas, como por ejemplo, entrando ahora en materia como constitucional, existe lo que son los fórums supramayoritarios, porque decían, ¿por qué no rechazamos y reformamos? Porque nunca han querido acceder a una reforma, pues si votan en contra. O sea, imagínate que tuvieron una oportunidad histórica, ese sector, eh, en enero, me parece, del 2020, que se votó eh, en el Senado si se podía declarar o no el agua como un bien público, un bien nacional de uso público, y garantizar como el derecho humano al agua. 24 votos de oposición fueron inferiores a 12 votos en contra de RN, la UDI, que votaron en contra de eso. O sea, 12 votos fueron superiores a 24. Y ellos decían rechazar para, rechazar para reformar. Pero no quisieron reformar cosas que la gente reclama hoy día que son de tan sentido común como garantizar el derecho humano al agua, priorizado para las personas, priorizado para los pequeños agricultores, y después que se otorguen eh, los usos, no la propiedad, porque hoy día el agua se entrega en propiedad, que es una cuestión que no se entiende, el único país del mundo donde se entregan propiedad, eh, a las grandes productoras, a las grandes forestales, a las grandes empresarios agrícolas. Entonces, esa es la misma gente que es como briones, que ahora dicen como que, uy, no sabía, en realidad me preocupa tanto esto, me preocupa tanto la sequía, me preocupa tanto las pensiones dignas, pero cuando tenían la oportunidad de hacer algo efectivo para poder arreglarlo, no lo hicieron. Entonces yo creo, ahora como... La gente que me, que me está escuchando, yo creo que no, no tengo que decirle, cuando hablo en, en las casas me dicen como, no, si vino Juanito Pérez y me dijo tanto que ahora se la va a jugar por esto, pero yo sé que no. Si, Su gente no pensaba eso, ¿para qué mienten? Y yo digo como, ah, ya, al final las personas estamos todos claritos en, la, en las cosas, estamos claritos. Muy bien, saludamos a las 49 personas que tenemos en línea en estos momentos. Estamos conversando con la candidata Consuelo, candidata Consuelo Veloso de Revolución Democrática, candidata convencional constituyente por el Distrito 18 de las provincias de Cauquenes y Linares. Les recuerdo que si le quieren preguntar algo a la candidata, aprovechen esta instancia y escriban ahí su mensajito en nuestra caja de mensajes en este Facebook Live. Eh, candidata, a propósito, eh, ¿usted tiene candidato presidencial también ya ahora? ¿Qué le parece? Sí, pues yo tengo mi candidato presidencial, me parece muy bien, Gabriel Boric es, es mi candidato del, del Frente Amplio. Algunos todavía tienen ese prejuicio de que, ah, de que es muy raro lo que pasa con Gabriel, porque hay gente que lo encuentra muy incendiario y hay otra gente que, le, que dice que, Ay, que, que es como medio amarillo, como que están esas, esas dos posturas que a mí me, me causan gracia de repente porque eso solo dice que las personas vemos las cosas desde el punto en el que estamos parados, porque... Eh, no hay un consenso todavía bien sobre su figura, yo en todo caso valoro mucho su aparición, recordar que Gabriel Boric con Giorgio Jackson, cuando entraron a la Cámara ya hace casi ocho años, entraron y de inmediato ingresaron un proyecto de ley para la rebaja de dieta parlamentaria del 50%, los primeros, y ahí le decían desde RENE, les decían desde la democracia cristiana, hoy ustedes están fumando opio, eso les decían, están locos dónde vamos a rebajar eso, eh, la plata no alcanza, nosotros tenemos muchos gastos, y después de siete años estuvo durmiendo eh, el, este proyecto de ley en las cámaras, y a propósito de la revuelta, se reactivó, porque como que todos dijeron, ya, está quedando la escoba, demos muestras de sobriedad, y ahí aprobaron votar el proyecto, como que el presidente le puso urgencia, y votaron la rebaja, eh, pero de nuevo el oficialismo, o sea, Chile vamos, eh, se opuso una moneda de cambio. y al final terminaron en que se entregó a la Comisión de Alta Dirección Pública la rebaja, pero lo dejaron como en un 30%, no el 50% que quería inicialmente Gabriel Boric con Giorgio Jackson. Entonces, nada, yo por esa clase de gestos valoro mucho su existencia. Creo que representa un poco esta, esta nueva forma de hacer las cosas, que tendría que haber sido la forma en la que siempre se tuvieron que hacer las cosas, de cara a la ciudadanía y dando muestras claras de que somos lo mismo. O sea, no hay aquí gente superior, un diputado, un senador, es un ciudadano, igual que cualquier otro. O sea, no, no, tienen que dejar de vivir, porque además si tienen sueldos tan altos, y eso era lo que, lo que argumentaba Boric, con lo que yo comparto completamente, se atienden en la salud privada. De partida. Tienen grandes empresas, entonces no saben lo que vivir con sueldo mínimo. Que que bien que la tengan, que quede claro. Pero el tema es que esas cosas producen una desconexión muy importante entre el conocimiento que tiene uno de cómo viven los ciudadanos. Entonces, ¿cómo vas a legislar tú para gente que no entiende cómo vive? Es muy difícil. Entonces, eso, eso son, son muestras de, de la nueva política que tiene que surgir, po, de autoridades eh, que más que autoridades las podamos concebir como servidores públicos, como gente que está al servicio de la comunidad y del bien común, y que tengan que atenderse en salud pública, por ejemplo. Eso es algo que debería ser clave, que usen transporte público, que dejen de, de, de botarse plata en tantas cosas que de repente son tan innecesarias, pero que se devuelvan a su territorio y se paren en una feria a entregar volantes para explicarle a la gente lo que han hecho. Eso es lo que yo valoro mucho, por ejemplo, de un Gabriel Boric, o de la gente que, bueno, yo hablo desde de mi parlamentario, porque la gente que es de mi sector, eh, que toma las, de, las semanas distritales y efectivamente hacen trabajo distrital, no se van a descansar. Van a las ferias, van a los metros, entregan papeles y dicen, esto es lo que hice yo durante este periodo legislativo. Y así debe ser, yo creo que ese es el foco. Así que valoro la candidatura de, de Gabriel Boric. Y espero que al final termine el, sin duda, muy a ir a primarias, hay que ir a primarias, necesitamos un proyecto de unidad eh, para poder disputar eh, competitivamente. Eh, pero yo espero que quede la mejor persona. Ya no, no hay que farriarse más las oportunidades de recuperar la confianza y que las personas puedan volver a creer en la política que es nuestra. No es de ellos. ¿Y usted es, es, está, está a favor, digo, de que se haga una consulta o que se, eh, se, se junte todo el abanico de la oposición, desde la DC hasta el Partido Comunista, o como otras voces que prefieren que sea solo eh, más bien la parte progresista de, de, de la oposición? Estamos con desfase, le cuento a toda la gente que nos está mirando wow, en estos momentos. es una pregunta difícil, eh, pero ya le he pensado, he pensado en esto. Sí. Ya. Dele pues con la eh, respuesta. Es una pregunta difícil, ¿por qué? Porque lo ideal sería que lleváramos como un solo, un solo proyecto, lo ideal sería que lleváramos un solo proyecto, pero es bastante difícil porque tendrían que haber compromisos programáticos muy grandes para poder llegar a una unidad total. Porque hay gente con la que yo hoy día, militante del Frente Amplio, no tengo nada que ver. O sea, y, y me refiero a las cúpulas de poder, no me refiero a los militantes de base. Por ejemplo, yo conozco a muchos militantes de base eh, de partidos que, que tampoco están muy bien evaluados por las personas, como por ejemplo la democracia cristiana, eh, que son muy son bacanes, yo trabajé con ellos para la prueba, les tengo muchísimo cariño eh, a muchos de esos militantes, a pesar de que no trabajamos tanto con la DC sobre todo trabajamos con el Partido Socialista, trabajamos con el Partido Radical ahí, eh, con el Partido Progresista, los lo valoro mucho, pero las cúpulas de poder hasta ahora se han movido en la dirección como de, de mantener el modelo, como de privilegios de unos pocos por encima de la dignidad de todos nosotros el resto. Entonces, como bien difícil de buenas a primeras decir, sí, vamos a pactar, vamos a llevar un solo proyecto, porque la verdad es que hasta hoy día no existen lineamientos comunes. O sea, nosotros apuntamos, vamos en una dirección que parece que, eso que somos iguales, dice Víctor Hugo Pérez. Eh, no, no bueno. quiere mucho a Hugo Gutiérrez, parece, Víctor Hugo. No quiere asunto que mandó ahí una, una frase media mala, pero como que el, pero, el, el ex diputado Gutiérrez si distinta, se ha mandado varios con las cúpulas de poder al menos de hecho llama la atención sí, por ejemplo como que mucho esas frases del bronce la gente está cansada de eso no y lo, la, la, los dibujos de los niños por ahí también se lo están pasando a la mano pero eh, volviendo a la DC llama la atención por ejemplo no que eh, la juventud de C es mucho más comillas progresista que los grandes de la ADC, que son demasiado conservadores a veces, y entre ellos mismos tienen choques que son súper potentes. Sí, sin duda, po. Lo que pasa es que, bueno, lo, los partidos, yo creo que, no solo, yo vengo de un partido nuevo, yo creo que es una gran virtud que un partido pueda sostenerse en el tiempo. Que una institucionalidad en sí, tener tiempo es, es respetable, partiendo por esa base. Pero creo que es importante ir ajustándose a los tiempos que se viven, porque el Chile de hace 30 años no es el Chile de hoy día. Entonces tienen que abrirse paso a las nuevas ideas, a las nuevas realidades. Eh, hay un dicho que se dice en derecho que es, eh, primero vienen los hechos, después el derecho. ¿A qué vamos con eso? A que primero las cosas acontecen y después vienen las legislaciones, entonces tenemos que ir ajustándonos a las cosas que van aconteciendo en el camino. Y eso mismo debería pasar con los partidos, que vayan ajustándose porque si no el riesgo es quedar ahí bajo tierra. Y no es la idea, se supone, si sí, la existencia de los partidos políticos eh, son esenciales para la democracia. Las organizaciones políticas en general, eh, partidistas o no, son esenciales. Ahora hay que recuperarlas de las manos de unos pocos, porque ellos hacen que la gente diga, ah, los partidos son malos, y la verdad es que los partidos en sí mismos son, son, son virtuosos, hacen bien que existan, pero cómo se manejan, cómo se financian, quiénes los representan, eso es lo que hay que, que regular ahora. Va bien un desafío importante con el tema de los desafíos de las campañas también, o sea, de, lo, de los financiamientos de las campañas y los financiamientos de los partidos, porque hemos tenido una cantidad de problemas ahí, los delitos de, de, de cohecha han estado, pero... Vergonzosos. Legítimamente, <risa> la gente no cree en política por eso, y creo que los militantes de base se merecen mucho, me mucho más cosas de sus partidos que, que lo que pasa hoy día, que unos poquitos toman las decisiones y todo el resto tiene que cargar con el muerto. Vamos a leer ese comentario de Claudia Andrea Barrueto: dice una gran constituyente para el Maule Sur que lucha por nuestros derechos. Yo voto, Consuelo Veloz Ávila. Ella, ella era palo blanco, ¿eh? no me venga con cosas. <risa> No, no, no, no, no, no, no. Pero la, obviamente la, la, la conozco y la quiero mucho. Y ella me ah, no conoce oiga. a mí. Oiga, pero sin embargo, su partido igual de repente le pegan sus su masazos, pese a ser nuevo. Por ahí dicen que son como el matón del curso en el Frente Amplio. ¿Cómo el matón del curso? El matón del curso, porque el que pone la regla y no. el que pone la música. Lo que, lo que pasa. Y de lo hecho, el, es que el Partido Humanista la, dice que ustedes las relaciones lo echaron. de poder dentro de los conglomerados? Eh, lo que pasa es que cuando se configuran eh, las fuerzas dentro de los conglomerados, evidentemente los partidos que tienen más militantes, eh, que tienen más autoridades y que guían más la agenda pública, son los que en el fondo son más incidentes. Pero pasa en absolutamente todos los conglomerados. Pues, eh, dentro de la concertación, dentro de Chile Vamos, los partidos que son más chiquititos eh, tienen menos fuerza políticamente sí, ¿no? hablando, eh, pero bueno, el Partido Humanista, sí, yo, es que, bueno, el Partido Humanista su gran exponente, ahí está Pamela Giles, eh, que ¿no? ha agarrado harto revuelo con, ¿ah? Hoy por hoy es Pamela Giles, como que cambiaron ahí al claro al guaripolo. Claro, que, que ha levantado esto de, lo, de los retiros de los 10%, por lo tanto está muy bien valorada, yo me alegro por eso, no obstante, de repente da la sensación de que no quiere conversar con nadie. Y eso es un gran problema, porque bueno, conversar ella, ella... No, quiere que, no quiere decir que uno hipoteque sus principios, pero vivimos en democracia, y yo digo, la política no es un club de amigos, yo no puedo decir, ah, yo hablo con los que me caen bien y el resto no los miro, no les hablo, no puedo, pues si tenemos que tomar decisiones para el bien común, y si yo soy electa democráticamente va a haber otra gente que también fue electa democráticamente, y esa es la voluntad soberana, la voluntad de la mayoría del pueblo, y hay que entrar a conversar para buscar consenso. Bueno, de hecho, la, la diputada Giles eh, ha sido una de las que ha tenido más choque con su nuevo candidato presidencial. Es que ella pelea sola. De repente <risas> yo pienso que está como, está, no sé si vieron en la franja que salió Pamela Giles como invitando a votar por un caballero que parecía como una foto que yo no sé si fue y decía como yo soy Pamela Giles, vota por este. Y, decía, y salió un estado muy gracioso que decía como yo soy Pamela Giles, vota por Pamela Giles, porque el partido de Pamela Giles, no importa quién es esta persona que te aquí, <risa> pero yo soy Pamela Giles. Y, y, esa, y esa figura como que ah, no, no me gusta mucho porque creo que los liderazgos son sumamente importantes para la conducción de proyectos, pero no pueden ser lo único. No puede ser que un proyecto dependa de la cara de una u otra persona. Entonces, ese es el gran problema que ha tenido Pamela Gile hasta ahora, que ha tratado de ensalzar su figura eh, y sin importar quebrar lo que quiebra en el camino. Y eso no puede ser. Tenemos que hacer privilegiar los proyectos políticos que son para largo plazo, que al final son las cosas que van a conducir el país y que van a conseguir que podamos conseguir condiciones que sean como comunes para la gran mayoría. Alarma de pregunta, Catalina puede, de la... Jaque. Estoy leyendo la pregunta, la instructora Patricio. Sí, léala usted en vuelta, <risa> Seguro el colegio. Léala en vuelta, Consuelo, la pregunta. Consuelo, ¿cómo se, ¿cómo se puede declarar el agua como un bien de uso público si ésta posee derecho a propiedad de la Constitución actual? ¿El camino sería expropiar? Bueno, eh, uh, buena es un tema, ese tema, ¿por qué? Porque efectivamente, sí, una excelente pregunta, Catalina, eh, va a ser todo un tema, y va, probablemente va a tener incluso consecuencias como con tratados internacionales. Eh, ¿Por qué va a ser un tema? Porque efectivamente las cosas están entregadas en propiedad, y no es llegar y decir, ya, yo me voy a quedar con esto, aprovechando hacer el guiño que hay gente que dice que ellos van a ir a cuidar la propiedad de la Constitución, y es como, caballero, no diga eso, hace ver como que estuviera en riesgo que a una persona le van a quitar su casa, y eso no va a pasar. La reforma que introdujo la posibilidad del plebiscito garantizó los derechos humanos como base y el carácter democrático del país. Y un derecho humano es el derecho a propiedad, por cierto. Para que quede claro, eso no, va, no está en riesgo ni va a estar en riesgo, así que quien vaya a defender la propiedad eh, está ocupando, hay, eh, espacio de más en su, en su volante, porque es como si hubiera cuidado cuidar la democracia. Ya. Eso, por una parte. Por otra parte, vamos a tener que empezar eh, un itinerario igual de desmercantilización ¿no? de lo que es el agua y eso va a ser complejo, va a haber que negociar con muchos actores. Va a hablar, va, vamos a tener que hablar con la Sociedad Nacional de Aguas, vamos a tener que hablar con las organizaciones territoriales, eh, se va a tener que hablar con muchas personas que, que hoy día son actores involucrados directamente en el agua. Pero ojo, eh, para esto de expropiar no hay soluciones mágicas, esto no va a ser de un día para otro. Yo creo que para expropiar, y no lo creo yo, así también lo, lo han dicho muchos, es un proceso de tiempo en el que se va a ir, expropiar no es de buenas a primeras, no es como que yo vaya a decir, ya caballero, usted ya no tiene más derechos de agua para la casa y yo me quedé con eso y le voy a pagar una miseria. No va por ahí. El camino es desmercantilizar en el sentido de que podamos cambiar la, la calificación jurídica de cómo usamos esa agua. Por ejemplo, no tenerla en derecho de propiedad, sino tenerla en derechos de uso, que es lo que se hace en otras legislaciones de hecho que se entregan derechos de agua pero en uso, y por un cierto periodo de tiempo, no a perpetuidad, hoy en Chile se entregan a 100 años, y a propiedad implica la propiedad implica muchas cosas, implica que uno no puede afectar eso. Entonces Juanito Pérez está secando un río entero y está dejando a los agricultores de al lado sin agua para sus animales, que es lo que pasó en Cauquenes y está pasando hoy día con la Viña Santa Carolina, que hay una denuncia eh, en su contra por robo de agua, tienen ahí un, un, el, el cauce del río Cauquenes pero seco, casi no existe. Eh, por esta gente que está robando agua, además de que ya tienen derechos de agua, la sacan sin ningún criterio ecológico, por ejemplo. Entonces hay que cambiar la concepción. Empezar un camino de expropiación lenta, con juicio, pero quiero explicar lo de expropiación porque no va a ser una cuestión como que la gente pierda los derechos de agua, sino que va a cambiar la calificación jurídica en la que los van a tener. Y Primero. Lo... Y segundo, no, ojo que los derechos de agua hoy día, están, el 90% de los derechos de agua ya están asignados hoy día y están asignados en manos de un 10%. Para que quede claro, nuestros pequeños agricultores, si es que tienen derechos de agua, son muy pequeños. Los que tienen los grandes derechos de agua, y de hecho los que producen las consecuencias nefastas a nivel ecológico y a nivel de afectar comunidades, son grandes forestales y grandes empresarios agrícolas. Como que en eso no tenemos que perdernos. No somos nosotros ciudadanos de a pie los que detentamos los derechos de agua. De hecho, nuestros pequeños agricultores tienen la, la miseria de derechos de agua. Son los grandes entonces son los grandes con los que va a haber que empezar a conversar para poder cambiar y que lo tengan en uso y no en propiedad, y que tengan obligaciones eh, constitucionales de cuidar, por ejemplo, los causas ecológicos, que se puedan hacer incidir también decisiones de, de organizaciones territoriales en eso, para que le puedan preguntar el parecer, para que puedan evaluar si realmente va a tener un impacto o no. Entonces es todo un cambio en cómo, cómo empezar a concebir el agua de ahora en adelante, y con mucho cuidado, por supuesto. ¿Y cómo lo hace una zona, por ejemplo, como Cauquienes, como nuestra provincia, donde además hay monocultivos que están instalados y lleva tanto tiempo, y que implican también algunas de las formas de trabajo que existen localmente, por ejemplo, las plantaciones de pino, las de eucaliptus, muchas viñas también, porque las viñas también son monocultivos. ¿Cómo hacer esa diferenciación de cuáles son, de las diferentes actividades, o cómo reconvertir tal vez actividades en esos aspectos y, y en esas áreas que hasta el momento eh, predomina el, el monocultivo. Eh, o sea, la, la pregunta es cómo lo hacemos con las personas, por ejemplo, que trabajan ahí. Claro, cómo, cómo se suple en el fondo eh, eh, el beneficio que hasta el momento están dando, porque es dañino para la naturaleza sin duda, pero sí hay empresas que están ofre ofrecen trabajo, digamos, si sí, eh, eh, generan ciertos aspectos productivos para la zona, que es una zona muy decaída, además, en, en temas productivos? Bueno, primero que todo, eh, es una muy buena pregunta, porque de hecho yo he hablado con personas que no han podido trabajar en viñas porque ahora están usando máquinas para sacar la uva, no están usando personas que van a vendimiar. Para la vendimia. Entonces, eso es un gran tema también. O sea que son como puros perjuicios y las fuentes de trabajo que están dando hoy día van en caída. Están sustituyendo personas por máquinas, lo cual era algo que se podía ver venir, pero en el fondo uno se cuestiona, chuta, y que tanto es el beneficio que le traen al lugar, secan y además no dan empleo. Entonces eso es algo que hay que considerar, lo otro y se relaciona a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de temporada son pésimas. También tiene que haber un rol activo de, de protección desde el Estado, desde la nueva institucionalidad que se va a desplegar a propósito de la Constitución, que venga en respetar los derechos laborales y fortalecer el empleo, porque en algún momento cuando el presidente Piñera decía por su primer mandato que había aumentado no sé cuánto, el empleo sí, pero el empleo informal, el empleo precarizado, el empleo donde no te pagan, eh, eh, no te pagan salud, eh, no te pagan si te caes, si te enfermas, no te pagan por nada. Entonces, bueno, digamos, digamos pa importante. para que la gente entienda, era un poco el, el empleo por plataforma, ¿no? Los conductores de Uber, los delivery, y otra serie de empleos que no son formales y que no tienen ciertas protecciones, caían en ese aumento porque efectivamente estaban, estaban ganando dinero, ¿no? Pero sin las protecciones que tienen otros trabajadores eh, y que la ley además supuestamente debiese resguardar. Y con grandes ganando atrás. Los dueños de Uber, los dueños de ellos están ganando y se están desentendiendo completamente de sus responsabilidades como empleadores, con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese otro tema igual importante que hay que abordar. Respecto al tema del empleo, de lo, de lo que iba a pasar, por ejemplo, si disminuye un poco el monocultivo, si disminuye la grande empresa agrícola, yo ahí veo dos cosas. Eh, uno... Que, que por una parte eh, tenemos que eso le podría servir mucho a nuestros agricultores, Patricio, si nuestros agricultores hoy día se han visto pero sufriendo al máximo con sus animales, mi papá es un pequeño agricultor hoy día y habla con muchas personas que le dicen como, es que no tengo agua, tengo este animal flaco porque no he podido darle forraje, o porque está muy caro porque no, no, no, no hay agua para regarlo, o yo no tengo agua para darle al animalito, entonces se me murió, tengo que venderlo, no sé, entonces, eso yo creo que podría beneficiarle, y ahí viene una responsabilidad que tiene también, no solo a nivel constitucional, porque no todo se va a discutir a nivel constitucional, digamos que iban a quedar los grandes márgenes, que es muy importante que queden ahí, porque si no quedan ahí, después dependemos de la voluntad del, del legislador o de la autoridad de turno, tiene que quedar la Constitución como base pero para abajo vienen materias de ley donde va a ser responsabilidad también de los legisladores de poder establecer eh, leyes que vayan en sintonía, leyes ordinarias que vayan en sintonía eh, con el espíritu de la, de la Constitución. Y ahí tenemos un desafío para los que vayan a ser nuestros representantes eh, en la Diputación de favorecer el, el, al pequeño agricultor. ¿Por qué? Por ejemplo, el diputado Ignacio Rutia creo que estuvo como 12 años, ya no puede ir más a la reelección, no presentó ni un solo proyecto en beneficio de los pequeños agricultores, ni uno. Entonces pasa que el pescado grande, la grande forestal, la grande esta, dan empleo precarizado y cada vez menos, y mientras tanto dejan secos a los agricultores al lado y perjudican nuestro medio ambiente, entonces hay que empezar a conciliar ahí. Y por otra parte, nos lleva una segunda cosa, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hoy día, eh, el 70% de nuestra matriz productiva es precisamente de lo que sacamos del medio ambiente, tenemos un sistema extractivista, Completamente. Nosotros en Chile vivimos de sacar recursos naturales, pero los recursos son limitados. Y hoy día tenemos escasa el agua, por ejemplo. Entonces vamos a empezar a producir naturalmente menos. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuál va a ser el sueldo de Chile? A propósito que estaba discutiendo esto de, de, del royalty del timinero, pero además, ¿cuál va a ser el sueldo ahora? ¿De qué vamos a vivir? Tenemos que avanzar un nuevo modelo de desarrollo. Tenemos el desafío de empezar a invertir en cosas nuevas. Tenemos que empezar a invertir en tecnología. Tenemos que empezar a invertir en artes, en cultura. Hay tremendos productores nacionales, por ejemplo, que producen películas. Eh, tenemos un montón de profesiones como los actores, las actrices, los periodistas, los relacionadores públicos, eh, los ingenieros en tecnología, que ven supermermadas sus posibilidades de empleo, porque hoy día no estamos poniendo plata y no estamos poniendo foco. Y nosotros deberíamos poder hacerlo. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que avanzar en otras formas de generar eh, ingresos. Que no nos tenga como costo eh, destruir nuestro país, en cuanto a recursos naturales, y que genere más fuentes de empleo, pues. Aquí no solo estaban hay muchos trabajadores que dejaron de tener ingresos en pandemia, no solo los que por ejemplo venden en comercio ambulante, también los que vienen de este mundo de las artes, eh, los que vienen del mundo de la cultura, del mundo de las comunicaciones, también vienen disminuidos ahí su, sus ingresos y han pasado una situación bien precaria. Entonces eso nos apunta a que tenemos que avanzar a un nuevo modelo de desarrollo también. Agradecemos a toda la gente que todavía sigue bien conectada con nosotros, más de 30 personas que nos han acompañado y llevamos eh, un poquito más de una hora, creo. Bueno. Eh, así que muchas gracias y vamos a comenzar a cerrar ya esto para dejar descansar a la, a la candidata, eh, porque mañana tiene que comenzar a hacer campaña nuevamente. Pero, Consuelo, tal vez sería importante eh, nuevamente recordarle a las personas, a todos quienes nos están viendo, cuál va a ser el rol de los convencionales constituyentes, eh, a modo de resumen, algo rápido, para que también la gente que está en estos momentos en, en línea sepa cuál es la función de ustedes finalmente. Bueno, muy buena pregunta, porque lo explico en todos lados, que bueno tener esta plataforma para explicarlo a nivel más masivo, eh, el rol de los convencionales constituyentes es súper puntual, es sentarse a redactar la nueva Constitución. No van a ser autoridades, no, no vamos a manejar recursos tampoco, digo vamos, asumiendo que me eligen, <ríe> eh, no vamos a manejar recursos, no vamos a ser autoridades, y no vamos a estar cuatro años como las otras autoridades que se eligen, eh, ahora el 15, 16 creo, de, de mayo, eh, sino que tenemos una labor puntual, redactar la Constitución y solo por un periodo de nueve meses, que se puede extender por una vez, hasta por tres meses más, eso dice la ley, pero para hacerlo más clarito, un año máximo va a durar la redacción de la Constitución. Y no tenemos mayores facultades que lo que acabo de decir, que son las facultades demasiado importantes, escribir las reglas de un país, eh, pero no significa que vamos a manejar recursos, no vamos a estar gobernando, por ejemplo, no vamos a tener decisiones eh, políticas que impacten en la comunidad durante el periodo del mandato. Después sí, porque va a, quedar la, va a ser la nueva Constitución. Pero en ese entonces no. Y, eh, bueno, se elige... U uno por voto, eso igual hay que decirlo porque de repente, como van tantos, me dicen cuánta gente hay que elegir. Se elige uno. Eh, y por nuestro distrito tenemos cuatro escaños, o sea, cuatro cupos de convencionales y van a ser por la paridad. Eh... Oh, wow, <risa> tengo que decirlo. Que... Uy, gracias. Tremendo piropo, se Juan Muñoz. tremendo piropo. Uy, muchas gracias, la confianza. Ah, me da más fuerza para seguir luchando. Eh, muchas gracias. Un abrazo grandote. Eh, ¿qué va a decir? Oh, me, me puse toda cocoroca con el piroco, sí, ¿sí? Me, sí, se me, se me fue todo lo que, que estaba diciendo ni para que estuviera en retiro usted o podía? Eh, <risa> eh, ¿qué le iba a decir? ¿se me olvidó? bueno eso, vamos a elegir eh, estos candidatos, esta gente son cuatro cupos por distrito, por paridad de género van a ser dos hombres y dos mujeres así que bueno yo espero 17. distrito 18 que es el nuestro que repente me preguntan también que es de 18 es nuestro distrito electoral, que es Maule Sur. Desde San Javier hasta Chanco son 11 comunas y desde ahí elegimos a nuestros representantes. Eh, bueno, básicamente eso. Yo eh, les agra te agradezco, Patricio, la plataforma. Eh, eh. Te lo agradezco mucho en realidad porque, pucha, que hay problema para asistir a un montón de medios porque los, los, los costos son muy altos, al final termina pasando que se va sabiendo más de candidatos por la plata que tienen para pagar visibilidad que por los proyectos eh, políticos que, que representan. Entonces te agradezco mucho la plataforma informativa, le agradezco a todos quienes se, a todo y todas quienes se conectaron a, a escucharme. Eh, les pido que me busquen en redes sociales, tengo mi página de Facebook que se llama Consuelo Veloso Ávila, tengo mi Instagram igual que es Concho Veloso A, Concho porque así me dicen siempre ya, dije, ¿para qué voy a cambiar el nombre de mi Instagram? Ya es mi sello. <risa> eh, eh, pero para que me sigan, como digo, yo no tengo plata para grandes publicidades, entonces, digo, esta campaña la ganamos nosotros todos, lo, los que somos lo, los ciudadanos de a pie, los que hemos sido postelados hasta ahora y queremos empezar a incidir en la toma de decisiones para beneficiarnos a la gran mayoría y que no nos dejen debajo de la mesa otra vez no. eh, dependo de todos ustedes quienes me vean, que compartan mis publicaciones que le dan like, que se lo mandan a alguien oye mira esta candidata eh, que creo que es algo bonito que, que se haga, creo que así deberían ser las campañas deberían ser más modestas, es insólito que en el momento en el que vivimos se permita a candidatos que gasten tanto dinero en, en publicidad redundante al final, si uno con, con un par de carteles en algunos lugares es suficiente. Es obvio que hay que usar carteles, es obvio que hay que entregar volantes, porque si no ¿cómo vaya a conocer tu proyecto, hay gente que no maneja redes sociales. Pero pero con límite, po. ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto derroche cuando hay tanta gente que no tiene absolutamente nada? Y nuestro foco debería estar ahí. Tenemos que ser sobrios también con todo esto. Así es que ojalá antes, de hoy en adelante también haya un límite a los financiamientos de campaña, porque... Está, antes, antes, de, sí, antes de pedirnos Consuelo, también eh, al menos cinco eh, posturas claves o, o, o elementos claves que vas a ir a defender a la Convención Constitucional. Primero que todo, descentralización del poder político. Hoy día las decisiones del país que nos afectan a todos se toman por muy poquito. Entonces, es sumamente necesario que podamos incluir mecanismos de participación eh, ciudadana eh, como referéndum revocatorio para destituir autoridades que cometen actos de corrupción, porque como dije, no puede depender eh, la buena administración de las instituciones o la buena gobernabilidad de la voluntad de, un, de una persona, que al final es persona, entonces se puede equivocar. Tenemos que fortalecer nuestra institución en eso, tolerancia cero a la corrupción, eh, y que puedan tomar decisiones, decisión en iniciativas de ley más recursos para, la, para las regiones de eh, descentralización política, en el fondo, que, tomamos, que los territorios tengan más participación en la toma de decisiones. Uno. Dos, instituciones que protejan efectivamente a las mujeres y a la infancia. Son dos grupos que han quedado completamente eh, debajo de la mesa históricamente, que hemos sido eh, que tenemos menos sueldos, por ejemplo, las mujeres que los hombres, con niños que van a instituciones como el Sename, que tienen una lógica de, de, de concesionar un kiosco de colegio, pero no hay real política de reinserción para los jóvenes que sufren vulneración en sus derechos, y tenemos muchos en nuestro maule sur que están en centros de Sename, entonces necesitamos una nueva institucionalidad que se despliegue en la protección de las mujeres y de la infancia. Nuevo sistema de pensiones, eso es otro tema clave para mí. Trabajo ayudando hace nueve años a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y gran parte de su precariedad se debe precisamente a los bajos de las pensiones. Hoy día las la AFP son un negocio a la medida del bolsillo de quienes han tomado las decisiones por nosotros. Entonces tenemos que acabar y asegurar eh, pensiones dignas. Por último, me interesa eh, profundamente una constitución ecológica. ¿A qué me refiero con eso? No podemos quedarnos en el discurso vacío de decir ecología por ecología porque eso es hipismo y no sirve de nada. Nos soluciona problemas, Oiga, pero en lo estamos, estamos llenos de candidatos ecologistas ahora en Cauquienes. Y, y, y qué bien, qué bien, pero a lo que, lo que quiero llegar con eso, yo también tengo la bandera del ecologismo, pero ¿a qué me refiero? Hay que aterrizarlo en propuestas concretas para las personas. Sí o sí, porque uno como no, no me puedo fijar solamente en lo que pasa con, con, con, con esta protección de estos árboles sin pensar en cómo va a afectar a la gente que está al lado. Por ejemplo, pequeños agricultores que hoy día viven de X cosas, de X fuentes, que nosotros vamos a tener que quizás ponerle un límite. Tiene que ser algo progresivo, tiene que haber un, un ecologismo que vaya en relación también con la calidad de vida de las personas que hoy día viven de actividades extractivistas. Entonces, tenemos que, que tener esa, esa visión como completa del panorama, digo yo, Patricio. No, por favor, que no se entienda en ningún caso, yo estoy con el ecologismo, y yo quiero una constitución <risa> ecológica, quiero una constitución ecológica, pero eh, no podemos verlo como un discurso aislado porque eso no, no, no lleva pan a la mesa, tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad también del Maule Sur de mucha gente que vive hoy día de las actividades eh, extractivistas. Entonces, eso, asegurar el derecho humano al agua y priorizado para pequeños agricultores también es una de las cosas que a mí más me interesa, y también avanzar en una protección a, lo, a los animales eh, con, con, progresivo tener, por ejemplo, instituciones eh, que obliguen a los municipios y a los gobiernos regionales eh, a tener, eh, no sé, veterinarias municipales, a tener caniles... Esa clase de cosas a mí también me preocupa mucho, más o menos esos son los, los lineamientos y bueno, ya lo dije delante, pero lo, lo reitero, transparencia, tolerancia cero a la corrupción, que una autoridad, y eso tiene que quedar en la Constitución, y que, y que aplique también a los partidos políticos, que una autoridad que cometió delitos de cohecho de corrupción no pueda volver a postularse nunca más, porque ha pasado con autoridades que están sancionados cinco años y después vuelven. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Si alguien ya metió las manos la va a meter otra vez. Entonces tenemos que tener, para recuperar la confianza en nuestra clase política y en nuestras instituciones, en la gente que usa nuestros impuestos, eh, tenemos que hacerlo con instituciones sólidas que no le permitan a esta gente que se descuadre, para que llegue la gente más idónea a los cargos y lo haga bien y podamos recuperar la política para las personas. El poder para la gente. Eso es lo que yo creo. Janet díaz Yáñez dice, te aplaudo, te aplaudo Consuelo, eres seca. Y Muchas gracias. Eh, Teresa Pablaza, también hay hartos aplausos. Muchas gracias, muchas eh, gracias a todos y a todas. Estoy muy emocionada con esos mensajitos de amor, me dan mucha fuerza para seguir. Yo decir que, eh, decía un poco lo de los candidatos, tantos candidatos ecologistas, porque da la sensación que si bien hay varios que son eh, legítima, legítimamente, digo, ecologistas y han, y han tenido ahí sus su luchas puntuales, o animalistas, qué sé yo, da la sensación que hay otros que se suben por moda nomás. Es como la Así independencia dijo. de algunos candidatos. Porque sí, hay, que decirle pues, a la gente, hay que decirle a la gente que ser independiente es no militar en un partido, pero eso no indica que sea una eh, ideología ser independiente, o que una persona independiente tenga que pertenecer a un, sector, o a, eh, a un sector determinado. Pueden haber independientes de extrema derecha como independientes de extrema izquierda, por lo tanto ser independiente es simplemente no, no militar en un partido, un partido. No estar afiliado a un partido. Exactamente, que, Qué bueno que lo, es que, que lo dijiste Patricio, porque es un temazo ese tema de, de los independientes que yo digo que van candidaturas independientes muy buenas a nivel nacional pero ser independiente en sí mismo no es un mérito, es una condición eh, jurídica nomás en la que uno no ha firmado en un partido, hay ideologías detrás de todos los candidatos y candidatas hay formas en las que uno cree que se tiene que conducir o no el país entonces no, no hay como un estado intermedio de, de limbo en el que alguien no piensa absolutamente nada por ser independiente entonces, claro, ahora, más, más, allá que, más allá de quedarse con el rótulo de independiente, hay que leer las propuestas, porque como tú dices, hay sí. ideas eh, detrás de cada propuesta, eh, que es necesario conocer más allá que quedarse solo con, con el rótulo, o sea, digámoslo, va eh, la propia Marcela Cubillo, histórica militante de la UDI, como independiente, entonces no podríamos decir que ella pero es, es neutra de en, su, de plata, en sus ¿no? opiniones. Sí, mira, sobre eso, solo para pa, pa cerrar el punto, importante una distinción que yo hago. Lo importante no es ser necesariamente independiente, eh, porque eso es solo haber firmado o no haber firmado, porque a la larga cosa es que los partidos obligan, no, uno cuando está ahí igual va a votar como tenga que votar. O sea, si aunque mi partido dijera, no, hay que votar en este sentido, si eso no es lo mejor para el Maule Sur y para mi clase, que es de la gente que proviene del, del trabajo, eh, yo no voy a votar en contra de ellos, no, lo mismo lo que diga el presidente de Chile, por ejemplo, o mi partido lo que sea. Lo que a uno lo condiciona realmente, Patricio, es la sí, independencia sí. de los poderes económicos. Yo creo que eso es lo importante, porque cuando te financian y te dan plata a personas que están detrás, y empresarios después quieren cobrar esos favores. Entonces, ojo no hay ahí a diferencia. revisar quién ha financiado a quién, están ahí los datos en, en, en internet, porque hay un candidato, de hecho, en nuestro Maule Sur, que la familia Piñera lo ha financiado, y que ha financiado a constituyentes en todo Chile. La familia Mate, los Luxis también han financiado a, a constituyentes del distrito, eh, que van por la lista de Vamos Chile, varios. Entonces, ojo, ojo con quién financia, porque el que paga después quiere cobrar. Y que cobre a boleta. alguien que está ejerciendo un cargo de poder o de representación, le, tiene, le sale muy caro a la ciudadanía. Tenemos lo que pasó como con la, diputa, con la senadora Van Rieselberghe, que estuvo ahí legislando la ley de pesca, eh, con los correos en la mano de, de una empresa, gran empresa pesquera, y terminó metiéndose al bolsillo a todos los pescadores artesanales. Entonces, más que independiente de partido, hay que buscar que seamos independientes de los poderes económicos, porque esos son los que cobran caro después. Así es que ¿Para eso, dónde, eso quería decir para dónde, ¿Para dónde va mañana a hacer campaña? ¿Por dónde va a andar su itinerario? Eh, mañana tengo que ir a Linares porque me voy a juntar ahí con, con unos chiquillos que son candidatos a concejales, vamos a grabar un videito, que son de redé también igual que yo, eh, que son cabros jóvenes, muy, muy motivados, que tienen más o menos estas mismas ideas que tengo yo, y, y vamos a grabar un video, así que voy a estar por Linares la próxima semana, voy a estar en Longaví, lo que sí sé es que la última, bueno, yo creo que después de eso, esa era una actividad que ya tenía concertada, pero yo creo que le vamos a bajar un poco ahora, eh, por la situación sanitaria en la que estamos, eh, sí o sí le vamos a bajar el motor a la campaña, porque además se extendió el periodo, entonces, hay que parar, hay que adecuarse a la, a la situación sanitaria y cuidarnos. Así que yo creo que voy a cumplir con los compromisos que ya tenía agendados con antelación, pero, pero vamos a bajar un poquito. A, a, la, a las revoluciones, por lo menos por ahora, es necesario. Hay que estar a la altura de la, de la situación y de lo que las personas se merecen. Así que eso. Otra cosa, quiero, quiero mandar un saludo a especialmente a la gente de los sectores que son como más alejados, sobre todo Sausal, NAME, que estuve ahí, que estuve ahí que, como tú decías, sienten tener todo el, el abandono, yo creo que tenemos que, que llegar a todos lados, y tenemos que llegar no solo con un papel y, y con la cara, oye, vota por mí, sino que hablar de proyectos eh, políticos, hablar de propuestas para el país, para que podamos acercar el proceso a todos y a todas. Yo dije cuando lancé mi candidatura, nunca más sin el pueblo, nunca más sin nosotros, que no nos sigan dejando debajo de la mesa. Entonces. Llegó ahí el, el último mensajito. Yo voto por ti, Consuelo, por tu persona, no por tu ideología. Las ideologías solo dividen. Lo importante es el bien común. Cariños, la persona como eje y foco de las garantías constitucionales, escribe María de la Luz Yáñez Lara. Y con ese mensajito de. Un abrazo, de, con ese mensaje Un abrazo de, para María de la Luz de María de la Luz, vamos a terminar también este vivo con 30 personas todavía conectadas, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta experiencia, esta fue sin aviso, sin publicidad, en vivo ustedes pudieron hacer preguntas si es que querían, así que muchas gracias por habernos acompañado, sí. y también eh, van, vamos a tratar de tener otras experiencias similares con eh, candidatos u otras personas que tengan que ver con el acontecer local también. Así que a todas, a todos y a todos, a todas y a todos, eh, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima y recuerden seguir informándose también todos los días a través de www.cauquenesnet.cl, su medio favorito o no, Consuelo. Mi medio favorito, sí o sí, el otro día dije eso por un medio de retiro, me arrepentí después. Pero me han tratado muy bien en ese medio, al igual que tú, Patricio. Así que mi medio favorito de Cauquenes, Cauquenes, Cauquenes Net, sí o sí, por ser una plataforma abierta a la ciudadanía con, con el puro amor a e informar, más que otra cosa. Así que mi, mi saludo ahí a Cauquenes Net. Y una última, una última cosa, ya que ves. tratemos de enfocarnos ahora en, en votar por candidatos que representen esta necesidad de cambio y esta necesidad de, de que los que hemos quedado debajo de la mesa por primera vez y que se siga manteniendo en el tiempo, tengamos voz y voto. Nuestras experiencias son válidas, son importantes, son indispensables, no pueden seguirse tomando decisiones sin saber cómo vivimos la gran mayoría. El final del día, yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y con esa gran premisa he levantado mi campaña, que es transversal, y lo voy a seguir haciendo siendo electa, eh, siempre pensando en el bien común, como decía María de la Luz, y siempre pensando en lo que nos sirve a las mayorías. Eso es lo que más necesitamos hoy día, eh, apuntar al bien común eh, de nosotros que hemos estado ahí siempre relegados a un segundo plano. Un abrazo, Patricio, muchas gracias por la invitación. Gran medio, de verdad, gran medio. <risa> Eso es como un, una tallita interna porque yo la molestaba mucho porque ella había declarado su amor por un medio de... de... De retiro. Ya, pero muchas gracias a, a todos por habernos acompañado, fue una gran experiencia, eh, también muy agradecidos que nos hayan eh, dado su preferencia en esta noche de domingo, todos encerrados, cuidarse muchísimo, eh, ayer 28 casos, hoy día 28 casos en la comuna de Cauquenes. así que a salir solo si es necesario, tener las medidas eh, precautorias también necesarias, mascarilla, alcohol gel y salir solo si es que lo tienen que hacer por trabajo, por motivo de fuerza mayor, a cuidarse mucho, Cauqueninos, un abrazo gigante, también para Consuelo, y nos veremos en una próxima oportunidad.